No llegas a fin de mes Te come la inflación Imprimen pesos sin parar Maldita corrupción ¿Ves? Esto no cambia más Es tiempo de progresar Entonces tienes que votar A uno que sepa de verdad Ahí viene Martín tetas. Ahí viene Martín Tetas. Ella ya sabe qué hacer No haya mucho sacar Ahí viene Martín Tetaz que estos tipos no vuelva más. La pandemia fue un horror, no la supieron manejar. Viven inventando excusas y se olvidan de gobernar. Estás contento, los vuelves a votar o quieres un cambio de verdad. Basta de lo mismo de siempre, Argentina merece más. Ahí viene Martín, ¿te estás? Ahí viene Martín.